Sí, vale. Yo te tengo que vale. Vale. vale. Chao. Chao. Porque es que si no, no se sé oye. De lado, para. ve así. ya Así, ve así. Vale. ¡Ya! No, ya no. no. Miguel, a venga. Miguel, tres, dos, uno... Sí. Hola, vamos a ver la película. Vale. ¿Está, sí, que, sí que está interesante la peli, eh. Voy al baño. Tengo mucha sed. Voy a beber. Vale. Vamos, Vamos a darle el desayuno. me encuentro muy mal. ¿Ese año? ¿Te duele mucho? Tiene fiebre. ¿Tiene fiebre? Sí. ¿Qué te pasó? ¿Estás bien? Bueno, relájate aquí. Vamos a prepararte una manzanilla. Ya verás que así te sientes mejor. Eh, te venimos a traer el agua. Bueno, la manzanilla. Está mala. ¿Te encuentras mejor? Sí. ¿Seguro? a por Miguel, que Es verdad, Vamos a saber qué le pasa ahora. A lo mí mejor tiene que bien. ir al baño. ¿Y Miguel? Oh, pues está. Espera, a lo mejor no se está gastando una broma, ya verás. ¿Qué haces? ¿Por qué ¡Ah! ¡Ah! ¡Vale, corre! Chicas, <risa> ¿dónde estabas? ¡Ah! ¿Has visto eso? Sí, pero me de recogiendo. Esto no es normal, no es normal. No es normal, Lorena. ¿Qué es eso? Ay, Dios mío. ¿No nos haga algo? Inquieta, me he Si uso esto, y si no la puedo salvar, por lo menos moriré con ella. ¡Ábreme! ¡Ábreme! ¡No te tengo miedo! ¡Abrirme! ¡No os tengo miedo! ¡No me vais a matar! ¡Os lo aseguro! Tiraré la puerta abajo. ¡Ah! Hermano, es hora de matarla. ¡Ah! ¡Ah! Así es como tenéis que acabar en el cementerio. Morirás. ¡Ah! Ya. ¡Ah! Sí. Quiero se meta Te vamos a matar, acabaremos contigo. ¡Eso! ¡Te vamos a matar! ¡Ah! ¡Para de gritar! Querer Ahora eres una de nosotros. Cualquiera que quiera meterse conmigo o entrar a esta casa, estará muerto. Ay. Créditos. Lucía. Lucía Santa María Segade. Amiga. Lorena Otero Santa María. Hermano de la amiga. Miguel Santa María Segade. Zombie 1, Miguel Santa María Segade. Zombie 2, Lorena Otero Santa María. Zombie 3, Lucía Santa María Segade. Perro, Zeus. Llueno de la casa, abuela de Lucía, Lorena y Miguel. Espero que os haya gustado. Gracias por ver esto.